Conocido el IPC del año 2023, que es el 13.12%, que es el parámetro máximo para el incremento de alquileres de vivienda, surge una pregunta adicional. ¿Será lo mismo para aumentar los contratos de arrendamiento de locales comerciales? En este video te voy a explicar cómo es que se tienen que incrementar estos arrendamientos tan especiales como son los de local comercial, porque sí, es un tratamiento muy distinto al arrendamiento de vivienda. Quédate conmigo hasta el final de este video y bienvenido a Derecho Inmobiliario. existen cinco casos cinco variables de contratos de arrendamiento local comercial que por supuesto nos llevan a identificar cinco formas distintas de practicar el incremento de este tipo de contratos aquí va la primera cuando el contrato de arrendamiento está elaborado en un papel cuando está por escrito la cosa es súper fácil solamente es que ustedes arrendatarios arrendadores vayan al contrato y miren la cláusula en donde está detallada la forma en que se tendrá que hacer el incremento y el porcentaje en el que se tendrá que hacer el incremento. A modo de ejemplo, algunos contratos de arrendamiento señalan que igual que el vivienda urbana va a ser el máximo del IPC. Listo, sería entonces ese el incremento que hay que aplicar. Algunos otros contratos podrán decir que es el IPC más 2, 3, 5, 6 puntos, y en esa forma tendrá que hacerse el incremento. Lo que escrito, escrito está. Y así se ha de cumplir, como dicen las sagradas escrituras. Por lo tanto, es la forma más sencilla de efectuar el incremento cuando tenemos contratos de arrendamiento de local comercial debidamente detallados, la forma de incrementarse. El segundo caso es cuando, no obstante que tienen un contrato de arrendamiento escrito, se pusieron de creativos los inquilinos y los propietarios, a mencionar que cada año en la renovación se sentarán a dialogar y a ponerse de acuerdo en cuál va a ser el precio o el porcentaje de incremento. Uno como propietario quiere aumentarle más y uno como inquilino quiere que no le aumenten. Por lo tanto, llegar a un acuerdo sí que es bien complicado porque se tienen que ir hasta... tienen que agotar conciliaciones. Supongamos que llegan a un acuerdo, bueno afortunadamente pero si no llegan a un acuerdo pues en ese caso tendrá que el propietario iniciar un proceso de regulación de canon de arrendamiento y aquí le sale más caro el caldo que los huevos recomendación para el futuro no se pongan a dejar tan abierta la forma en cómo se debe incrementar ni el cuánto es que se deben incrementar es mejor que hagan parámetros fijos como, en el, como lo que expliqué en el punto anterior Tercer caso, supongamos que las partes firmaron un contrato de arrendamiento del local comercial. Es claro que existe el documento por escrito, pero en ese documento no hay nada que diga ni cuánto ni cómo es que se tiene que hacer el incremento del arrendamiento del local comercial. Ante ese vacío necesitamos recurrir por analogía a las normas de arrendamiento de vivienda urbana y por lo tanto el propietario podrá incrementar hasta la totalidad del IPC establecido por el gobierno para el año 2023. Algunos inquilinos pensarán, como en el contrato no se dijo nada sobre el incremento del precio del local comercial, del arrendamiento el, del arrendamiento local comercial, entonces yo no le aumento nada, dirá probablemente algunos inquilinos. Pues no es así. El propietario sí tiene un derecho a mantener el dinero, el precio, del inmueble, el precio del dinero en el tiempo, y eso se hace con este porcentaje que es el reflejo de la inflación del año inmediatamente anterior. Por lo tanto, inquilinos, sí tendrás que pagar así en el contrato no se diga, pero recuerden, solo en el caso que haya vacío del cómo y cuántos es que se tenía que se tiene que incrementar ese contrato. Cuarto, ¿cómo se incrementan los contratos verbales de arrendamiento de local comercial? Mucho más sencillo. También existe un vacío y al haber ese vacío lo podemos rellenar con normas similares que en este caso las de arrendamiento de vivienda urbana. Por lo tanto, el propietario que tenga un contrato de arrendamiento verbal de local comercial podrá subirle al arrendamiento hasta la totalidad del IPC, que para el año 2023 es 13.12%. Quinto, ¿qué pasa en esos contratos de arrendamiento escritos en que el inquilino con el propietario se pusieron de acuerdo en que el reajuste de cada anualidad fuera un porcentaje, digamos, lo del 10%. Ese porcentaje del 10% es muy inferior al porcentaje del IPC para este año. Recordemos que es 13.12%. Entonces, ¿cuál se aplica? ¿El del 10% escrito en el contrato de arrendamiento o el del 13.12% establecido como IPC del, eh, para el año 2023? Recordemos que en los puntos anteriores manifestamos que el porcentaje del IPC permite mantener el valor del dinero en el tiempo mantener los precios de los arrendamientos como a medida que vaya generando su inflación, pues ese IPC se va ajustando a esa inflación, es decir, no, no empobrece ni enriquece. Pero como en este caso las partes desde el inicio se pusieron de acuerdo y dijeron que era el 10%, pues el propietario no podrá incrementarle más del 10% porque eso es lo que las voluntades de las partes determinaron desde el inicio del contrato. No se pueden pasar del porcentaje que hayan pactado. Yo he visto contratos de arrendamiento que dicen el 5%, pues solamente podrán incrementar ese 5% independientemente que el IPC sea mucho más caro. Nuevamente, lo que está escrito, escrito está y así se ha de cumplir. Antes de hablar del cómo y cuándo es que se tiene que hacer el reajuste a los contratos de arrendamiento de locales comerciales, te invito a que te suscribas a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que publicamos aquí y en particular estos relacionados con los incrementos de los arrendamientos. ¿Cómo se notifica y desde cuándo opera el incremento del arrendamiento de locales comerciales? Al respecto debo decir que predomina lo que las partes hayan pactado desde el inicio del contrato si el contrato es por escrito y dejaron claro que cada año en que se renueve el contrato de arrendamiento en cada anualidad que vaya pasando el contrato de arrendamiento se tendrá que hacer el incremento pues es en cada anualidad si el cómo dice que es a través de un correo electrónico es una carta por correo certificado y las partes se pusieron de acuerdo en eso la misma cosa, lo que está escrito prevalece. Pero si no se dice nada al respecto, igual que como cuando no existen vacíos, nos toca que remitirnos a las normas del arrendamiento de vivienda urbana que señala que los contratos se reajustarán en cada anualidad y que el aviso se tendrá que dar a través de correo certificado. Te voy a invitar a ver el video de los incrementos del arrendamiento de vivienda urbana que está por aquí, en donde explico muy bien cómo es que se pueden hacer este, este procedimiento. Si quieres aprender más sobre incrementos de contratos de arrendamiento, todo lo de contratos de arrendamiento en general y volverte un duro en temas inmobiliarios, compraventa, administración inmobiliaria, te voy a invitar a que te registres en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Si tú eres un inquilino que no quieren que te vean la cara, un propietario que considera que todas las cosas se tienen que hacer justas o una inmobiliaria que quiere mejorar todos sus procesos, este es el lugar. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.